Hoy estamos con la gente de Nokia. Seguramente ustedes van a ver caras nuevas y por eso les voy a pedir que se presenten y nos cuenten un poco qué hace cada uno en Nokia. Claro que sí, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Camilo Forero. Soy el Country Manager para Colombia y Ecuador para HM Global. Eh, llevo ya más de tres años en la compañía y en este rol lo estoy tomando desde mitad de año, puntualmente desde el mes de julio. Buenísimo. Sí, bueno, mucho gusto. Saludos a todos. Mi nombre es Rodolfo Forster. Yo soy el gerente de Producto para Latinoamérica de HMD Global. Fantástico. Y hoy estamos reunidos porque hay un nuevo integrante de la familia, ¿no? Sí, señor. Bastante robusto. Bastante. Bueno, sí. cuéntenos, antes de que empecemos con, con precisamente este XR20, cuéntenos cómo va Nokia en que está trabajando y cómo van en el mercado colombiano. Felipe, pues, vamos muy bien. Eh, hemos venido creciendo con respecto al año pasado prácticamente el doble. Eh, tanto en smartphones como en feature phones ha sido el crecimiento eh, año a año. Claramente la pandemia eh, afectó un par de meses el año pasado, pero si excluimos ese par de meses de poca venta, el crecimiento ha sido este: con un portafolio mucho más robusto de productos teniendo equipos desde 90 mil pesos hasta 2 millones 600 mil pesos. Entonces este, este tema de aumentar nuestro portafolio y dar más oferta a los usuarios finales nos ha hecho tener este crecimiento. Entonces vamos muy bien. Además porque hemos tenido sorpresas, ¿no? Ya hablamos hasta de tablets. Así es, así es. Ha sido lanzada a nivel mundial. Rodolfo nos puede contar un poco más de detalles ahora de la tablet y esperamos tenerla en Colombia, yo creo que en Cuba en el próximo año. Sí, si o esa Navidad no se logró, no se logró, no se logró, no se logró, no se logró. bueno. Sí, hubiéramos <risa> querido, hubiéramos querido, pero estamos, como menciona Camilo y que ya tú diste el, la premisa, este, ingresando en nuevos, en nuevos segmentos de dispositivos, tablet es uno de ellos, la, la Nokia T20, eh, nos hubiera encantado tenerla disponible para, para Navidad, pero realmente el... El, la aceptación del producto superó un poco nuestras expectativas a nivel global y entonces bueno ah, siempre ese, ese odioso tema de tener que balancear eh, disponibilidad, supply y sobre todo en estas épocas de la pandemia que está un poco complicado el tema de lo, del supply chain pero tratar de tenerla disponible en la mayor cantidad de mercados pero no se pudo en todas las partes que hubiéramos que al mismo tiempo pero viene, viene. Bueno pero ese es un problema feliz, muy feliz es un buen problema tenerlo sí. bueno, algo que todo el mundo quiere saber, es, y, y no sé si me pueden dar números, pero ¿qué market share tienen en Colombia? Felipe no te puedo compartir los números, pero sí te puedo decir que, que estamos entre los primeros eh, cinco fabricantes en ventas. Wow estamos Eso es mucho. Bien, sí, señor. Qué bueno. Por el crecimiento que te contaba hace un, hace un momento, nos ha dado esta nueva posición en el mercado, eh, contemplando... El canal de venta tradicional, no, yo, nuestras mediciones nunca incluyen el no tradicional que, que hemos notado que ha venido creciendo. Ok, bueno, y hace poco vimos esta belleza, el x 20 ¿Mm? Ahora, en, la, en las manos de ustedes reposa el xR20, ¿cómo es la relación? ¿Son hermanos? ¿Son primos? ¿Qué que le envidia el uno al otro? ¿Cómo funciona? Yo, yo dale, dale. Tú. Mira, nosotros tenemos tres familias. Tenemos la, la gama de dispositivos entrados, que es la familia C, luego tenemos nuestra gama, digamos, de Android en general, ¿Para eso que es en la... Pues también. Es, también quiere hablar. Sí, siempre muy colaborador. <risa> tenemos la familia X, nuestro pro producto de gama generales Tenemos el G10, tenemos el G20, donde también tenemos una propuesta bastante atractiva ahora con garantías extendidas. Eh, vendrá próximamente otro teléfono en esa gama, no lo queremos mencionar todavía. Y luego tenemos nuestra familia X, que es digamos, donde tenemos las tecnologías de punta, queremos ensayar este con, con eh, nuevas tecnologías, con nuevos... Eh, Sistemas de redes y ahí es donde introdujimos nuestros productos sin correo este año, entonces ahí el X20. Tenemos una categoría digamos que supersede un poco la familia X que va a ser la XR y son productos que siguen la misma digamos filosofía de la familia X que son productos de tecnología avanzada pero además van a tener el tema de ser dispositivos resistentes. La R puede ser por resistencia o por ruggedized en inglés, y el primer dispositivo que tenemos en esa, en esa gama va a ser el XR20. Un dispositivo 5G, digamos, con unas características de resistencia eh, y durabilidad superiores. Eh, de hecho, cataloga dentro de este dispositivo ruggedized, pero sigue manteniendo las líneas de diseño de un teléfono convencional, porque eh, dentro de los constituyentes típicos de los de los teléfonos roguedad, están aquellos que yo llamo adictos a la adrenalina, deportes extremos, paritacar, escalada de montaña, eh, snowboarding, digamos, ese es una, una, un grupo de usuarios clásico de este tipo de teléfonos. Tienes el otro grupo clásico. Si sí, tienes el otro grupo que es el que trabaja en un ambiente industrial eh, físicamente exigente, como puede ser minería, construcción, eh, servicios de emergencia pero hay un grupo que es el consumidor general que también está buscando un teléfono resistente. Entonces, queríamos hacer un teléfono sumamente resistente eh, a la par de cualquier teléfono de estos lo que da, que se vea y tenga atractivo para un usuario convencional. Entonces, no queremos que el teléfono parezca un teléfono antitanque, queremos que el teléfono pueda estar situado al lado de cualquier teléfono de consumer de gama alta normal, pero que sea un teléfono que provea alta eh, resistencia para la vida común. ¿Entiendes? Entonces aquella persona que tiene un teléfono y viene el sobrino o el hijo y dice, papá, préstame el teléfono, yo te ves un video y le das el teléfono y el chico sale de la casa al patio. Uno y se, vuelve completo. Uno se persigue porque dice que no vuelve el teléfono con la pantalla rajada, sí, con la puerta, sí. porque lo tenía en, la, en, la, en, el, en el tope de la cocina y volteé un vaso de agua, le cayó el agua encima, se me cayó en un lavamanos, además un teléfono que por ser resistente al agua se pueden lavar con agua y jabón en estos tiempos de la pandemia. Es algo muy interesante porque le presto el teléfono a alguien, me lo devuelvo, le puedo pasar el hago jabón y ya tengo mi teléfono totalmente pero como ves, es un teléfono que sí es un poco más grueso que un teléfono convencional pero es un teléfono que no queda fuera de, eh, digamos, tono cuando lo pones con un teléfono más de orientación a consumidor tradicional y creemos de nuevo que en este, en este tipo de teléfonos hay una propuesta interesante para ese grupo que nadie ha cubierto Bueno, una pregunta que muchos tienen y va a sonar chistosa es ¿igual se va a necesitar carcasa o no? ¿existen? No no creemos que haga falta una carcasa para el teléfono. Este teléfono tiene certificación, por un lado, la certificación militar estándar 810. Es un teléfono resistente a caídas desde 1.8 metros. Tiene la pantalla es Gorilla Glass Victus, que es mucho más resistente que el Gorilla Glass anterior, que es el Gorilla Glass 6, y cuatro veces más resistente que las la pantalla más resistente de la competencia. Eh, tiene una construcción no solo hecha de un polímero de altísima duración, sino que tiene más elementos adicionales como tiene una especie de parachoques eh, gomas con, con unos air gaps en las esquinas que es donde el impacto suele ser más duro cuando cae todo el peso del teléfono sobre la esquina donde se ejerce más presión es cuando se rompe, y es donde eh, tienden a bajarse eh. más las pantallas, entonces tiene un parachoque adicional tiene unos paneles de aluminio en la parte lateral que aparte de servir como antenas también le dan mayor rigidez y tiene un eh, atornillamiento y pegado al chasis metálico eh, propietario para darle más resistencia al teléfono eh, y además tiene esa certificación IP68 para aguantar inmersión a un metro y medio de agua hasta por eh, creo, una hora, 30 minutos, creo que es una hora. Ya, los números me dan tantas vueltas en la cabeza. <risa> eh, pero es un teléfono que te digo, no necesita casa, espero que el audio o en el video no se vean muy mal, y no sé si se va a ver, pero es un teléfono que ¡Au! yo confío perfectamente <risa> bien para agarrarlo, tirarlo, funciona con, lo puedo agarrar con manos húmedas, ver, este, sí. si necesito... Abrir alguna muestra en el teléfono sí. no normal. ¿no? Esto hay que, hay que volverlo a, a okay. mostrar. Vamos a ver. Dos, dos, dos alternativas. La prueba de fuego. Por detrás, que es normal. Sí. Pero la pantalla, que es lo importante, le duro. Debo decir que me da miedo y eso que estoy en el otro lado de la pantalla. Sí. Pero bueno. Entonces, la idea es esa. La idea es que tú sacas tu teléfono y el teléfono mantiene su eh, aspecto pristino sin necesidad de ponerle una carcasa adicional. Porque lo que te digo, mucha gente que compra un teléfono muy elegante de la competencia, muy bonito. Lo primero que hace para proteger su inversión es meterlo en una carcasa antitanque y entonces ya es un teléfono que adquiere 75 millones de milímetros. Mentira, adquiere varios <risa> milímetros de espesor, este, tapa todos los detalles del diseño que el fabricante original consideró sumamente elegante, lo tapa todo con la carcasa. Nosotros consideramos que no hace falta. Bueno. Eh, un detallito adicional, porque hablé de la longevidad y la inversión. ¿Sale? Nosotros en Nokia queremos y creemos que la gente debe... Eh, sacarle el mayor provecho a su inversión. Estos dispositivos cuestan dinero y, y creemos que la gente tiene que tener el mejor retorno posible. Entonces, no solo es el aspecto físico, vamos a tener tres años de actualización del sistema operativo y cuatro años de parches de seguridad. Entonces, nosotros acabamos de pasar las Olimpiadas de Tokio hace nada y este teléfono se va a mantener vigente con parches de seguridad y, eh, hasta pasadas las Olimpiadas de París. Fantástico. Esas son las razones para quererlo, amarlo y, amarlo y, y quedártelo. Ok, buenísimo. Ahora, ¿cuál es la razón para preferirlo versus otras marcas que tienen encauchetados también? Mira, eh, a mí no me gusta hablar del tema de especificaciones versus precios, pero a veces hay que hacerlo. Eh, si tú ves los dispositivos de la competencia en esa gama, número uno, ninguno de los productos en esa gama de los tradicionales ha lanzado un producto con tecnología 5G, este es un teléfono 5G. Eh, hay una marca actual que va a sacar, si no lo anunció hoy en Colombia, a lo mejor lo anunciará pronto, van a tener un dispositivo de características similares, pero cuando ves los specs, nosotros tenemos specs de mayor durabilidad, mayor calidad, y tenemos de nuevo la garantía de durabilidad en el tiempo más extendida que cualquiera de las otras marcas. Entonces, estamos muy bien posicionados en cuanto a funcionalidad versus precio, pero además tenemos factores adicionales que deberían, ser un atractivo para el consumidor para preferir el XR20 sobre los productos de la competencia. Bueno, que ahí te, algo adicional, Felipe, muy importante es que tenemos con el teléfono dos años de garantía. Hace un punto, tres un punto. semanas anunciamos que nuestra, toda nuestra serie G y nuestra serie X tiene dos años de garantía en el país, pero específicamente un producto de estos queremos darle la confianza al usuario final que es bueno y que le podemos dar un año más de garantía a todos los o sea, los No solo es robusto, sino es garantizado. Garantizado, sí. así es. Nosotros vamos a respaldar nuestra confianza con hechos. Bueno, una pregunta rápida que tienen muchos de los usuarios es, cuando yo me monto un teléfono de estos Ruger Eyes o encauchetado, ¿estoy teniendo que sacrificar algo? O sea, digamos, cuando lo comparo versus su hermano o primo, Sacrificó algo o antes gano cosas? Eh, sacrificio es una palabra relativa. Ajá, ¿okay? Porque, digamos, todo en esta día tiene pros y contras. Entonces, una de las cosas que va a sacrificar, sí, es un teléfono que es un poco más grueso, o sea, un teléfono, pero no es un teléfono muy grueso. Eh, una de las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, para garantizar las, la confiabilidad y el, y el armado mecánico de la cámara, es que no tenemos, tenemos un número de repente más pequeño de cámaras, de meter una cámara triple, o cuádruple, una cámara dual. Pero, como Nokia tradicionalmente ha mantenido siempre una muy alta calidad de imágenes. Estas dos cámaras que están acá dan un excelente resultado de imagen final. Ups, el, el, el sensor de huella lateral a veces me traiciona. Eh, tenemos una cámara de 48 megapíxeles y una cámara de 13 megapíxeles gran angular, pero aunado a nuestro software propietario de procesamiento de imagen, da una calidad de imagen excelente. Eh, tiene lente size, con lo cual nosotros en ese lado no estamos sacrificando, mantenemos la parte de la óptica de altísima calidad también. Eh, pero ahora lo que te digo es que el sacrificio es variante. La batería. La batería es una batería de 4600 mAh, Grande. pero igual a mí no me gusta hablar de mis pero me gusta hablar de tiempo de duración. Son teléfonos que garantizamos, igual que en todos nosotros, por lo menos dos días de uso entre recargas, de uso normal entre recargas. Entonces, nosotros buscamos que independientemente del tamaño de la batería, la combinación de procesador, pantalla y todos los sistemas de teléfono, se presten para traducirlos en tiempo de uso. Entonces, nosotros queremos quitarle a la gente la preocupación de que tiene que cargar un cargador encima o estar buscando un enchufe para cargar el teléfono a las 3 de la tarde porque me estoy quedando sin batería. Este teléfono tú tranquilamente puedes usar uno o dos días de uso continuo entre recargas. Eh, porque te decía que sacrificas algunas cosas, digamos, tienes una cámara de repente de menor cantidad de cámaras, yo en lo particular soy usuario usualmente de una o dos de las cámaras, yo en los teléfonos cuatro cámaras no soy mucho, pero entiendo que hay una un gente que se lo usa, o sea que para mí eso no fue un gran sacrificio. Eh, pero, por ejemplo, gano la parte de resistencia, gano la parte que tengo, entonces, también, una cosa que se agregó son parlantes de alta capacidad para poderse utilizar en ambientes industriales. Entonces, tengo dos parlantes de estéreo que no tienen otros teléfonos, y por eso te digo, se ganan y se pierden algunas características, entonces, depende de lo que sea importante para el usuario, esto se traducirá en un sacrificio o en un beneficio. Bueno, y la parte más dura, el costo. y cuánto llega? El precio va a ser alrededor de los 2 millones y mil pesos. De hecho, ya lo tenemos en el mercado, ya lo podemos conseguir en algunos retailers del país. Eh, desde hace un par de semanas están los puntos de venta y los operadores debería estar aproximadamente en unas tres semanas el producto en los operadores. Donde normalmente no estamos eh, buscando que el, que el usuario final siempre llegue a... A un operador a encontrar un teléfono de estos por el precio, sino también en retail. Por eso decimos lanzarlo primero en retail. Ok, ¿y versión de una SIM o de dual SIM? Es single SIM. Perfecto. Sí. sí. Listo, ¿no? Muchas gracias y recuerden, etcétera, a su casa, así que los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias.